Muchas veces vemos a ciertas personas que están pidiendo veces pensamos que para qué vamos a darles dinero a esas personas. ponemos a pensar que, por ejemplo, nosotros hemos tomado un café caliente esta mañana y ellos no, no han tenido la oportunidad de tomarlo. Si normalmente ya sabemos a por lo que van a ir o nos imaginamos a por lo que van a ir, la mayoría de la gente pensamos que van a ir a por alcohol, tabaco... Y que si de verdad tienes esa fuerza de voluntad y que quieres ayudar, de verdad, es mejor a veces, en vez de dar dinero, que le compres un bocadillo o le invites a un café caliente. Entonces, que si muchas veces pasamos de largo, tendríamos que pararnos y pensar, esta persona no tiene lo que tengo yo, que ellos no tienen ni comida ni dinero, en cambio nosotros sí lo tenemos, nosotros sí tenemos dinero, tenemos comida, para comprar cualquier bocadillo o café caliente, cuando ellos no pueden hacer eso. Bueno, y llegamos a la conclusión de que si de verdad quieres ayudar, si de verdad tienes esa fuerza de voluntad para ayudar, con un simple bocadillo, con un simple café, con agua, con lo que sea que les venga bien, vas a ayudar más y a más gente que con un simple euro a cada persona.